El martes 15 de marzo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque el 8 de marzo es una jornada de lucha, reivindicación, exigencia y también de reflexión. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 15 de marzo a las 21 horas te esperamos.